Un saludo ahí mi gente, un saludo para todos Ahí me encuentro en la terminal de Tabasco, México Junto a Alessai Martínez. aquí está Un perseguido político también de la dictadura de Cuba Aquí no encontramos esta terminal después de haberse violado nuestros derechos Por las autoridades migratorias mexicanas Y habernos regresado hasta la ciudad de Tabasco Después de haber estado en Piedra Negra Aquí nos encontramos, nos hacinaron en CELDA por varios días, quitándonos nuestras pertenencias a, bajo amenaza por parte de los federales mexicanos y ayer la se a soltarnos. Sin no teníamos comunicación, no teníamos nada, ayer la se dieron a soltarnos. Aquí nos encontramos nuevamente tratando de subir hacia la ciudad donde nos detuvieron. Donde nos detuvieron. Eh, ahí hago la transmisión para que vean ahí Mis hermanos de lucha, mis amigos Que aquí también en México También están violándole los derechos a los emigrantes No estamos aquí porque queremos Estamos aquí porque la dictadura cubana No nos obligó a estar aquí en esta situación No estamos aquí porque Por placer ni por turismo Estamos aquí, dejamos atrás familia hijos, mujeres, ¿me entiendes?, por, por, por la situación política de, de Cuba y el nivel de represión, de amenaza en que nos encontramos en la isla. Hay un abrazo para todos, tengan buenos días, patria y vida, libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Michael Solvo, libertad para Feli Navarro, Saily Navarro, libertad para todos los presos políticos del 11J. Bendiciones